Qué es lo que tenemos que hacer, vale, para poder marcharnos a Australia a estudiar, igual que hizo Elisa en su día, que ella, eh, bueno, obtuvo un visado de estudiante con el que se marchó a Sydney para estudiar inglés. Pues, eh, como sabéis, es la opción más fácil y más rápida de conseguir el visado de estudiante, de acuerdo. Conseguir un visado de estudiante, sinceramente, en más o menos tres, cuatro semanas, lo podemos tener todo listo, de acuerdo. Um, Entonces, para que Inmigración os conceda un visado de estudiante tener, es bien, se sencillo, bien sencillo. Simplemente uno se tiene que matricular um, en un curso o en dos o en tres en los cursos que desee. ¿eh? Como Elisa, curso, ella eligió dos, tres, hacer, empezar con General dos, tres, English tres, y luego elisa. hacer un curso IELTS. Elegio, IELTS imagino que hizo tres de meses de cada English, English, curso. No Elisa? Luego, curso IELTS. Imagino que hizo tres de cada curso. De sí. Exacto. ¿Y tuviste? Y tuviste vacaciones, ¿verdad?, entre un curso y el otro. ¿Y tuviste, y tuviste vacaciones entre un curso y el otro. Sí, tuve vacaciones. Dos meses entre el curso y el otro. Y luego cuando acabé el segundo curso, tuve otro mes. Tuve otro mes. Perfecto, sí, esa es, la es una opción muy elegida entre nuestros estudiantes, eh, hacer seis meses de inglés intensivo con nueve meses de visado. Eh, eso Serían tres meses de curso, dos de vacaciones, tres meses más de curso y un mes extra. Al final del visado. regala siempre a todos los estudiantes. Esta es una combinación muy elegida. Entonces, eh, para obtener el visado de estudiante, simplemente, vale. como os he comentado, eh, te tienes que matricular en una escuela, o en, o en dos, eso depende de cada estudiante. Cada estudiante es diferente. Entonces, a partir de ahí, eh, se realizan todos los trámites con la escuela para eh, conseguir los documentos necesarios para poder solicitar un visado de estudiante. ¿De acuerdo? Como sabéis, existen varios tipos de cursos. No solo están los cursos de inglés, también tenemos los cursos BED, los cursos TEI, Masters, posgrados, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad de cursos. ¿eh? Sí que es verdad que la gran mayoría de estudiantes empezamos estudiando inglés porque es lo que más, no, es lo que más nos hace falta, sinceramente. Necesitamos meterle mucha caña a nuestro nivel y todos empezamos estudiando inglés, ¿vale? Más, haciendo un curso de General English, un curso en Cambridge, Cambridge, un curso IELTS, haciendo dos un... cursos, depende del nivel de cada persona. Y luego, y sí que es verdad que la mayoría seguimos haciendo general bien general un general curso VET o un English, curso, English, curso, curso English, TAPE, curso que podrían a ser como IELTS, IELTS, cursos todo de todo medio, medio, grado de medio grado de superior, ¿de acuerdo? O una formación profesional. Entonces, en función de todos los cursos en los que uno se matricula desde su país puede obtener más o menos meses de visado, siempre teniendo en cuenta el mes extra que Inmigración nos regala al final del visado, más los meses de vacaciones que podemos tener entre un curso y el otro. ¿De acuerdo? ¿Me escucháis bien, verdad, chicos? Sí. Mira, Blanca. Hola, Blanca. Se acaba de conectar Blanca, una de mis estudiantes. ¡Hola eh, Blanca! ¡Hola Blanca! Sí. Se acaba de conectar Blanca, una de mis estudiantes. ¿Qué tal? Bueno, eh, pues bueno, lo que os comentaba, lo del visado de estudiante, que eh, pues, es muy sencillo, nosotros os podemos ayudar con estaba, todos los lo trámites, sinceramente. Um, y en tres, cuatro semanas, es sencillo, sencillo, dependiendo de la nacionalidad del estudiante, lo podemos tener todo, todo listo. ¿De acuerdo? Si quisierais recibir información más uh, precisa sobre escuelas, cursos, etcétera, etcétera, eh, os recomiendo que nos enviéis un mail explicando cada un caso pues, a qué ciudad os gustaría ir, las dudas y preguntas que tenéis, vuestro nivel de inglés y qué os gustaría estudiar y de este modo os podremos atender de forma personalizada, ¿de acuerdo? Es importante, bueno, esto ya lo sabéis la gran mayoría, pero es importante destacar que con el visado de estudiante Podemos trabajar solo 20 horas de forma legal ¿De a la acuerdo? semana los meses que estamos estudiando y jornada completa los meses que estamos de vacaciones. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que me pregunta si cuando uno estudia un curso B, que los cursos B son cursos Exacto. que vamos menos días de clase a la semana, me preguntan si pueden trabajar más horas a la semana. La respuesta es que no. Vale, De forma legal, independientemente del curso que uno esté haciendo, ya sea un curso de inglés o un curso B, podemos trabajar solo 20 horas de forma legal a la semana. Y siempre que estéis de vacaciones, podréis trabajar jornada completa. Siempre de vacaciones, podréis trabajar jornada completa. Elisa, ¿qué tal tu experiencia en Sydney trabajando? Elisa, sí. ¿qué tal tu experiencia en Sydney trabajando? Muy bien. Muy bien. Sí, ¿de, qué, de qué? Bueno, Yo llegué ¿me que empezaba a... Ver, ¿Me puedes explicar un poquito? Eh, explicar un poquito? Eh. O sea, la mejor época creo, que es para ir a Australia es... Ahora, primavera ver, la primavera, porque los sitios eh, bueno. necesitan a más gente. Yo tenía unas tres semanas en, en conseguir trabajo. La verdad es que la chica que me ayudó a conseguir trabajo fue la una colaboradora de Auxio YouTube, que es Mar, que ya no es colaboradora, pero me ayudó muchísimo. Estuve en un restaurante de camarera y luego... Entré en otro restaurante que me pagaban casi el doble y es verdad que cuando estudias solo puedes legalmente trabajar 20 horas, pero luego cuando tienes el, el descanso puedes trabajar full time y te, te da como para ahorrar para viajar, lo que quieras. Incluso luego, los últimos tres meses, que estuve trabajando 20 horas, aunque trabajes 20 horas y si te pagan bien, que normalmente te pagan bien te da para vivir, te da para viajar y para mantenerte, pagar teléfono, comida y la falta. Sí, la verdad que parece increíble, ¿no? Elisa, eh, trabajando solo 20 horas, mucha gente realmente tiene serias dudas. Y me pregunta, pero Leti, ¿realmente trabajando solo 20 horas puedes vivir? Y le digo, a ver, si tú no llevas una vida de lujos, lógicamente sí, sí que nos da para a vivir, Leti, porque por suerte los, los, los sueldos ver, en Australia si son no bastante, bastante, de lujos, bastante altos comparados vida. con los sueldos los que se están pagando hoy en día en España, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pensar que trabajando solo media jornada, España, por ejemplo, 20 horas de, eh, a la semana, nos da, da de, a la semana nos da para cubrir los gastos básicos que son alojamiento, comida, alojamiento transporte y el móvil. ¿De acuerdo? Cubrimos comida, estos, otros, eh, estos cuatro gastos móvil, sin problema. Acuerdo, ¿vale? último, y sin sin luego los meses vas, que es, uno puede trabajar es, jornada, es, jornada es, completa, problema, esos son los meses en problema, los que nos da para ahorrar problema, y poder pues, alargar no nuestra problema, estancia en Australia o mmm, completa, tomarnos unas semanas y viajar, es, etcétera, etcétera. ¿vale? Siempre que estéis de vacaciones de escolares podéis trabajar jornada completa. Que, completa que he visto nada, por ahí pagar, Clara que preguntaba si en el último mes... ¿De visado puedes trabajar jornada completa? Y la respuesta es que sí, sí que se puede, es posible, ¿de acuerdo? Tanto en las vacaciones que hay durante el curso o entre un curso y el otro, más el mes extra del final, ¿de acuerdo? Los meses de visado veo que Isabel pregunta, ¿cuántos, ¿de cuántos meses es el visado? Los meses del visado van en función de los cursos en los que tú te matricules, Isabel. Si tú te matriculas, por ejemplo, en un curso de inglés de seis meses, inmigración te va a dar un visado máximo para nueve meses. ¿De acuerdo? Son tres meses de inglés, dos de vacaciones, tres meses más de inglés y el mes extra del final. ¿De acuerdo? Todo depende de los cursos en los que uno se matricule. Y el mes extra del final. Vale, yo tengo, por ejemplo, estudiantes que han decidido irse por un año y medio en Australia y deciden estudiar primero seis meses de inglés y luego hacer un curso BED o un curso TAPE de otros seis meses. De todos modo consiguen una media de entre 14 y 15 meses de visado. ¿De acuerdo? Hay que sumar todos los meses de estudio, más las vacaciones, eh, durante, eh, perdón, entre curso y, curso y curso y el mes extra del final entre por curso y el mes extra del final. De este modo, es como Inmigración saca el cómputo total de meses de visado que te conceden. Pero sobre todo, chicos, os repito, ¿vale? para hablar de casos concretos, mejor enviarnos un email porque os podremos eh, explicar bien, en función de los cursos que os interesen, el, vuestro plan de estudios. ¿Cuándo empezaríais el curso? ¿Cuándo lo finalizaríais? ¿Qué vacaciones tendríais? ¿Qué ¿Hasta qué fecha tendríais visado? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué fecha tendríais visado, eh, aprovecho la ocasión que estamos hablando del visado para comentar, eh, eh, a aquellos que, que, que tengáis pareja, para comentar, existe eh, la opción eh, del visado de pareja, que es pareja. muy interesante. ¿De acuerdo? Existe con el visado, de, de, visado de, de pareja, que es muy interesante. Eh, es la no pareja puede, con puede irse pareja, con el estudiante, y no, con el estudiante y no está obligado a estudiar. ¿De acuerdo? La pareja obtiene bueno, la misma duración de visado que el estudiante, también puede trabajar, de, de, forma de, también puede trabajar, trabajar de, de forma legal durante toda la duración del visado, pero solo puede trabajar 20 horas de forma legal a la semana durante toda la duración del visado. Durante ¿De acuerdo? La duración del Pero es muy interesante pasado, porque aquellos ¿no? que seáis parejas, bueno, pues por un lado os so estáis, estáis ahorrando parejas, eh, un, un cual, curso cual. o dos, ¿no? ¿no? O sea, el visado de pareja siempre depende de otro visado, en este caso del de estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo como estudiante me matriculo en dos cursos y obtengo un visado para nueve meses. Mi pareja, por ser mi pareja, obtiene también un visado para nueve meses, se viene conmigo a Australia, no está obligado a estudiar y puede trabajar, pero solo puede trabajar 20 horas a la semana de forma legal, ¿de acuerdo? Pero solo puede trabajar en caso de que mi pareja quisiera estudiar, podría estudiar como máximo 12 semanas, 3 meses, ¿de acuerdo? Como Ese como es el máximo. Si mi pareja quiere estudiar más de 3 meses, tendría que eh, solicitar un visado de estudiante por su cuenta, ¿vale? Para demostrar que somos, lógicamente Pero para poder solicitar es ese visado tenemos que demostrar la inmigración sí, que somos una pareja, pareja tíos ¿Va tíos ¿de tíos acuerdo? Tíos o sea, no, no sirve solo decirlo, sino hay que demostrarlo. Las do, los documentos tíos que, tíos que tíos se pueden aportar son eh, o bien el certificado de matrimonio o bien el certificado, el certificado de pareja de hecho tíos tíos o bien tíos documentación tíos varia tíos bien que vaya a nombre de los tíos tíos tíos dos tíos que demuestre que realmente somos pareja, como por ejemplo... Eh, una cuenta en el banco a nombre de los dos, un contrato de alquiler a nombre de los dos, los recibos del alquiler, una hipoteca, recibos varios de luz, agua, teléfono, eh, por ejemplo, el seguro del coche a nombre de los dos, billetes de avión, reservas de hoteles, alquileres de coches, fotografías, emails etcétera, etcétera, ¿vale? Hay muchas... Muy, eh, mucha ejemplo, documentación que podemos presentar, coche, pero dos, billetes de avión, esa documentación de hoteles, debe tener como de coche, 12 meses de antigüedad, antigüedad. ¿de acuerdo? Un Una pareja que acaba de, de iniciar de la de relación antigüedad. y lleva solo un mes juntos o cuatro meses, no eh, podrán optar a ese visado a no ser que estén casados, ¿de acuerdo? Porque inmigración te pide... Si no estás casado o no eres pareja, de hecho, presentar documentos que tengan como mínimo 12 meses de antigüedad, ¿de acuerdo? Un visado de pareja se solicita en el mismo momento que el visado de estudiante. En la misma solicitud de visado se solicita el de pareja, ¿de acuerdo? Un visado de pareja... Los trámites son igual, rápidos, es lo mismo. Porque lo solicitamos el mismo día, el estudiante ya, te, ya tendrá, bueno, la pareja, perdón, que me quedo sin... Sin saliva. Um, la pareja tendrá que tener ya los documentos listos y chequeados con nuestra ayuda, lógicamente, para cargarlos a través de la página web de inmigración. ¿De acuerdo? La pareja, en caso de que inmigración le exija las pruebas médicas al estudiante, también se las va a pedir a su pareja. ¿De acuerdo? Cuando se tratan de visados cortos, visados de tres, bueno, de cuatro meses... Normalmente inmigración no suele pedirnos las pruebas médicas, pero si son um, más de cuatro meses, sí que nos las piden. Los de acuerdo. Y chequeados con nuestra ayuda, lógicamente, Elisa, ¿qué tal fue tu experiencia con los trámites del visado? A su pareja, de acuerdo. Cuando se tratan de visados cortos. Vi <coughs> lisa yo cuéntate con, ca yo, con hola, camarero hola bueno sigo bueno, sí, lo mío fue muy sencillo decidirme en septiembre, septiembre finales de septiembre y en noviembre ya tenía todo sí, ya tenía. todo preparado los cursos, Auxilio oh, sí, YouTube me ayudó a buscar curso, a buscar el alojamiento el primer mes en una residencia y cuando llegué, que para mí es, creo que es de lo más importante porque yo he conocí, conocido muchas agencias y es lo que hemos hablado siempre, que cuando llegué a Australia el primer día quedé con Mar, que fue mi colaboradora y me ayudó en todo, me ayudó a abrirme la cuenta bancaria, me ayudó a hacerme el... Rol, me ayudó a buscar trabajo, me ayudó en todo, sobre todo me enseñó Bondi, que es el pueblo donde estuve viviendo yo, me explicó todo, incluso a día de hoy es mi amiga, ¿eh? que esto es otra cosa aparte. Pero pero sobre todo llegar y, te, y que, que alguien te reciba, y para mí fue muy importante. Y en cuanto a lo de a que habéis dicho del visado, de las horas de trabajo y todo, yo estuve trabajando legalmente las 20 horas que me tocaban, pero es verdad que hay mucha gente que... Que, tra que trabajas en un restaurante o donde sea, donde sea, que no te hacen un contrato, que es lo más normal, que a veces no te hagan un contrato y te pagan en negro y puedes trabajar más de 20 horas. Yo donde trabajaba tuve suerte que, que era un sitio donde pagaba muy bien, cobraba 21, 21 dólares eh, de sobras. Sí, la verdad que es un sueldo que está muy bien, Elisa. Lo que te pagaban está realmente bien. La verdad que es un sueldo. Que Los está fines muy bien. de semana te pagaban más. Sí. Lo que te pagaban está realmente bien. Está bien. Los fines de semana te pagaban más. Sí, 26. Sí. Lo, he dicho, Lo he dicho pero se ha cortado. Vale, sí, yo no te he escuchado. Sí, eso es, eso es un dato importante, ¿eh, chicos. Um, o sea, normalmente eh, todos los trabajos de fines de semana y festivos se hora, suelen pagar un poquito más. Como el, el, el caso de Lisa, entre semana, semana le pagaban 21 dólares por hora y los fines de semana o festivos le pagaban 26 dólares por hora. Y lo que o ha comentado antes, festivos me pagaban el doble. El doble. Ah, mira qué bien. Ah, el Sí, hubo un festivo que cayó en como 56 la hora. Y si madre, trabajas en fin mía. de año o algo así, también puedes llegar a cobrar madre 50 o 60. Borrar, sí, sí. 50, 50, 50. Es la hora, madre mía. Qué bueno. Sí, sí, sí. Pues la verdad que sí, que sí, que sí, que la verdad que está que está muy bien. Así que chicos, imaginaros sí, trabajando media jornada sí, que sí, que sí, cobrando, para, para media jornada, gastos, cobrando ¿eh? esos sueldos, pues sí que nos daría, nos da para cubrir nuestros gastos. Lo que ha comentado daría, Elisa para, anteriormente para de que hay estudiantes ¿no? o hay gente que, que trabaja algunas horitas de más. Bueno, nosotros, claro, eso no lo podemos no lo podemos controlar. Nosotros siempre recomendamos que no. Claro, eso no lo podemos controlar, que lo me... perdona Lisa recomendamos que no, que la opción es, ¿Me estás es... hablando, Elisa? Me... Perdona, Elisa. Ah, no, no, nada, nada. No, no, nada, nada. Ah, vale, <risa> pensaba que me estabas hablando, no. Perdona. Bueno, pues esto, ¿vale chicos? Teneré claro que cuando ah, vale, con visado de estudiante vale, podemos, trabajar, podemos trabajar, tanto, trabajar 20 horas a la semana bueno, de forma pues eso, legal vale, chicos, y jornada completa claro el, los meses que estemos de vacaciones. Y la pareja con visado de pareja solo puede trabajar 20 horas de forma legal durante toda la duración del visado. Y visado ¿De acuerdo? Solo puede trabajar bueno, terminando, terminando con el... Hablando para hablar del visado, no, para no extenderme mucho, chicos, eh, bueno, lo repito, ¿vale? Los trámites son rápidos, son sencillos, bueno, nosotros os podemos con el, ayudar con todos los trámites. No, no si os, físicos, si eh, estáis eh, interesados, vale, enviarnos vale, un email eh, explicando vale, vuestra vale, situación, explicando ¿de acuerdo? Y versión, os atenderemos de forma personalizada, claro, y de acuerdo, y y tenéis, de personalizada y os explicaremos todas las opciones que tenéis, ¿de acuerdo? De forma personalizada y os explicaremos todas las opciones que tenéis, ¿de acuerdo? Vale, porque como os he dicho tenemos no solo los cursos de inglés que son los cursos hélicos, también existen los cursos bed vale, los, cursos TAFE, dicho, no masters, los cursos tafe máster, posgrados etcétera etcétera, hélicos, etcétera ¿eh? hay muchas opciones los bed los cursos posgrados etcétera ¿eh? hay muchas opciones antes preguntaban He visto que antes alguien preguntaba otras opciones de visado. Existen otras opciones de visado permanente. Ah, os cuento, chicos, hay otras opciones de visados, ¿vale? Permanentes, bueno, permanente solo es la, la, la, la residencia, ¿de ¿vale? acuerdo? Bueno, permanente solo es la, la, la, la Conseguir la residencia en Australia es un poco complicado y tiene que partir de un visado de trabajo, ya bien sea, por ejemplo, un sponsor o una skill visa que son dos visados concretos para trabajar en Australia ¿de acuerdo? Nosotros no somos agentes inmigratorios y no tenemos ni la formación eh, correspondiente ni la información para poderos asesorar acerca de estos visados ¿vale? aquellos que estéis interesados en tramitar un visado u otro os recomiendo que os pongáis en contacto con un agente inmigratorio especializado en tramitar estos visados para que os asesore de las opciones que tenéis Muy brevemente, un sponsor es que que una empresa australiana te quiere en, por, por tus cualificaciones y puede demostrar que no hay ningún australiano cerca que pueda desempeñar tu función y, se, y, bueno, y te hace todo el papeleo para sponsorizarte y la skill visas son una serie de profesiones demandadas por el gobierno australiano porque falta mano de obra de ciertas profesiones como médicos, enfermeras, ingenieros topógrafos, dentistas entonces si tú tienes una de estas profesiones y una, y una serie de requisitos más, puedes pedirle al gobierno australiano una skill visa, ¿de acuerdo? repito, son visados complicados de conseguir, no son fáciles, ¿vale? y requieren de la ayuda de un agente migratorio Especializado. Requieren de la ayuda de un agente migratorio especializado. A partir de estos dos visados, cuando uno consigue uno de estos A dos visados estos dos y visados, está un tiempo trabajando en Australia, y puede en un futuro un solicitar, la residencia en, en un futuro solicitar un la residencia en el país, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero esto estamos hablando que ¿eh? es un proceso no es largo y costoso también, ¿eh? No es gratuito. Y costoso también, ¿eh? Otro visado fácil de conseguir... Eh, relativamente fáciles, es el, visado work, eh, relativamente Elisa, es el visado, work visado work and holiday. Elisa, ¿tú te lo has planteado solicitar un visado work and holiday? Elisa, ¿tú te lo planteado solicitar un visado work and holiday? Sí. No he decidido nada, pero pero tengo varias amigas que, que han ido ya a Australia con el work and holiday y la verdad es que vale la pena. Escogí ir con estudiar con una idea de inglés y me haces muchísimo los cursos. Pero ahora que ya tengo nivel de inglés, sí. pues la verdad, está muy bien. Correcto. Porque te permite estar un año sin tener que pagar cursos, trabajar a jornada Exacto. completa. Sí, como bien ha dicho Elisa, el visado Work and Holiday nos permite estar dicho, un año en Australia, dicho, Australia y trabajando y jornada y completa y sin tener que estudiar. Pero para poder y obtener y este y visado estudiar. se tienen Pero que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, tener un certificado oficial de inglés tener un, un IELTS, un Cambridge de Advanced o un TOEFL, tener estudios superiores y bueno y luego presentar y, otra serie de documentos, de acuerdo? Y, bueno, en, nuestra de de eh, acuerdo. en nuestra página web encontraréis toda la documentación que se necesita de, de, de y los trámites se cómo se deben realizar de se para poder optar a este visado. Pero realmente es una buena opción. Para los jóvenes, eh, españoles, los jóvenes, chilenos, eh, españoles, mexicanos, españoles, um, chilenos um, mexicanos, argentinos, um, uruguayos, ¿de acuerdo? No todas las nacionalidades pueden optar a este visado, no solo algunas, ¿vale? Optar a este También tenéis mucha información en la página web de inmigración. A ver, que voy, a, voy un momento a chequear el chat, que veo que están haciendo preguntas. Um, a ver, perdón, chicos, que estaba mirando. El... Bueno, chicos, eh, me gustaría poder contestaros a todos. Por ejemplo, Alba, que tengo tu pregunta aquí delante. ¿Con el visado Work and Holiday se puede estudiar? Sí, con un visado Work and Holiday se puede estudiar un máximo de cuatro meses, 16 semanas. ¿De acuerdo? Um, me gustaría contestaros a todos, chicos, pero... pero... No tenemos tiempo suficiente, así que, por favor, enviarnos un mail que eh, miraremos cada caso específicamente. Miguel, asesoramos a españoles, también ayudamos a estudiantes de cualquier nacionalidad, ¿de acuerdo? Tenemos estudiantes chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, um, colombianos, mexicanos, tenemos estudiantes peruanos de todas las nacionalidades. Así que eh, no dudes en contactar con nosotros, que nosotros eh, te intentaremos ayudar en todo lo posible. La edad, Silvia, la edad para un visado de estudiante no hay edad para un visado de estudiante. Para el visado Work and Holiday sí que hay edad, ¿de acuerdo? Como el visado Work and Holiday se puede solicitar eh, los jóvenes entre, si no recuerdo mal, 18 y 31 años, ¿de acuerdo? Esto, en la, nuestra página web encontraréis toda la información. Chicos, disculparme que me he olvidado de poner a cargar el aparato y se me va a apagar. Un momentito, por favor. Elisa, ¿te importa seguir un momento que me he olvidado de poner a cargar el, el ordenador? Un momentito. Poner a cargar el. Claro, claro. El un momentito. Sí, Sí, sí. Aquí estoy nuevamente, perdón. Aquí estoy nuevamente, perdón. Perdón. Es que hoy tengo un día, la verdad, ha sido un día muy largo perdón. y bastante complicado sí, hoy, pero este bueno. Día, la verdad, um, un día muy largo y bastante complicado, Tendrías que, a ver, Isabel, eh, uh, um, si encuentras trabajo, perdona Isabel, no entiendo tu pregunta, pero gracias. tendrás que certificar ver, de alguna manera ver, si encuentras que... trabajo o algo no. Ah, no sé a qué te refieres a con esta pregunta, Isabel. Jessica, ¿no? ¿cómo se consigue casa? Pues mira, esto nos lo va a explicar Elisa. Elisa, ¿cómo hiciste ver, para conseguir casa? Jessica, ¿cómo se consigue casa? Pues mira, esto nos lo va a explicar Elisa. Elisa, ¿cómo hiciste para conseguir casa? Eh, me apunté a dos webs, Flatmates y la otra, si no recuerdo mal... ¿Era Gumtree? Eh, no me acuerdo, perdón. Gumtree. ¿Era Gantry? Era Gantry, era Gumtree, sí. Y la verdad que vi muchas habitaciones, vi muchas cosas, pero si os digo la verdad, acabé encontrando habitación en la escuela, porque en la escuela al fin y al cabo hay un mogollón de gente que está como tú y me pasaron un contacto y a raíz de ahí fue a mirar el piso y, y ya está, y lo encontré, nada, en tres semanas. Y durante el tiempo que no, que no encontraste casa, ¿dónde estabas viviendo, Elisa? Y durante el tiempo que no, que no encontraste casa, ¿dónde estabas viviendo, Elisa? Estuve en una residencia, a 10 minutos de la escuela. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Bien en la residencia? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Bien en la residencia? Sí, en la residencia bien. Un poco cara, eso sí, para lo que era, Sí, pero, pero bien. Sí. Hay gente que, que decide irse a backpackers. Como he, he visto una pregunta que antes decían si está bien o está mal, está bien para quedarte la una verdad, semana, dos, pero está bien la residencia. Sí. Las residencias son caras. Existe la opción en las todas las ciudades de Australia, de Australia, pero realmente son un pelín caras, ¿vale? La opción que nosotros recomendamos, la opción más económica, es alojarse durante la primera semana en un hostal y durante es esa primera semana, la semana, primera semana eh, con la ayuda del colaborador buscar alojamiento de acuerdo. Elisa tuvo la suerte de, con de conseguirlo proyecto, a través de la escuela, de algún contacto de la escuela, de de de la la escuela, escuela de pero hay muchas opciones también, Gumtree, Flatmate, la como indica Miguel también, escuela, también el colaborador, también tiene muchos contactos, también si se entera de alguna habitación que se queda vacía, lógicamente, informa a los estudiantes recién llegados y sobre todo en la escuela la verdad que en la escuela se consigue Entonces, mucha, llegados, mucha información, sola, eh, consigue muchos contactos. Es muy importante, chicos, que cuando lleguéis a Australia eh, chicos, rápidamente os empecéis a relacionar a con la gente porque eh, eh, os todas estas relaciones que iréis haciendo os van a ayudar en todos los aspectos, tanto a la hora de conseguir trabajo, de conseguir casa, de para comprarte una bici de segunda mano, una tabla de surf, lo que tú quieras, ¿eh? La verdad que va muy bien conocer a muchísima gente, relacionarse el máximo posible. Um, antes he visto una pregunta, perdona Isabel, no. Um, ah, vale, Alba, los precios de las residencias. Bueno, depende de la residencia, lógicamente cada residencia tiene, tiene, cada residencia tiene sus tarifas. Eh, ¿Tú te acuerdas, Elisa, de lo que te costaba la residencia por semana? No te oigo, Lisa. Ahora. ¿Ahora? ahora. Sí. Creo, ahora que sí. Eran, Creo que eran. Yo compartí habitación. Habitación compartida por semana era ciento y pico de euros, que en dólares eran como casi 200. Que sí, es. A ver, es, es un precio razonable ¿eh? pensar que sí, es, Sydney. Precisamente es una de las ciudades más caras de Australia y tener en cuenta que el dólares no es lo mismo que euros, eh? que a veces la gente se piensa que está a la par y no está a la par, ¿de acuerdo? Entonces, um, también que sepáis que las escuelas, todas las escuelas tienen opciones de accommodation para sus estudiantes, ¿de acuerdo? Tenéis la opción de ir a una residencia que vosotros mismos podéis buscar por internet cercana a vuestra escuela o bien tenéis la opción de, a través de las opciones que ofrece cada escuela, eh, alojarse al menos durante las primeras semanas, ¿de acuerdo? La mayoría de escuelas tienen homestay, que consiste en vivir con una familia australiana, o eh, Student Houses o Student Apartments, ¿no? que son casas o, o apartamentos en propiedad de la escuela o en alquiler, donde se alojan parte de los estudiantes. ¿eh? Estas opciones, si alguno de vosotros eh, se decide, son opciones un pelín caras, ¿eh? tenerlo en cuenta. Suelen eh, las habitaciones dobles, compartidas, suelen estar entre 150 a 180 dólares por semana... Y las habitaciones individuales son un pelín más caras, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya os digo, cada escuela también tiene sus tarifas, así que tendríamos que mirarlo de forma personalizada, ¿de acuerdo, chicos? Y si no, la opción low cost, la opción más económica es eh, alojarse en un hostal durante las primeras noches y luego con la ayuda del colaborador buscar una habitación de alquiler en una casa o en un piso compartiendo, que es como, como vivimos todos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Laia Tomás nos pregunta un currículum, ¿cómo son los currículums en Australia? ¿Vale? Bueno, solo un pelín diferente, o sea, para que te hagas una idea, no llevan foto, ¿vale? Nosotros tenemos varias, varios modelos de currículums. Si te parece bien, Laia, envíanos un email y te facilitaremos la, la, los ejemplos que nosotros tenemos. ¿Eh? ¿De acuerdo? Ah, preguntan sobre precios de. de de habitación, la alquiler de habitaciones, eh, también depende mucho del destino, de la zona, del tipo de habitación, um, tenéis que contar más o menos que una habitación individual en una ciudad como Sydney os puede costar entre 180 y 200 dólares por semana, ¿verdad Elisa? O más, depende de la zona. Sydney, está la city, que en teoría, sí, te puede costar lo que has dicho o más. Y luego están los como los pueblecitos y las playas. Yo vivía en Bondi, que justamente es de las zonas más caras, porque es como la zona más cool y tal. Sí. Y yo compartí habitación y pagaba 175 por compartida. Pero yo al principio, cuando empecé a buscar habitación por Gumtree Flatmates, llegué a ver habitaciones individuales por 350 pero te estoy hablando de lo más caro, ¿eh? O sea, claro. te estoy poniendo el, en Sydney, puedes vivir en muchos sitios por habitación individual por 100, 150 a la semana. Y luego ya si compartes, pues claro. va bajando. claro. También depende mucho de la zona, claro. ¿verdad, Elisa? Como bien has dicho, claro, los barrios del sureste de la ciudad, claro, son barrios muy bonitos, eh, barrios residenciales, barrios de playa. Entonces, bueno, Bondi Beach, que es la zona en la que vivía Elisa, playa. es Entonces, una zona bueno, súper eh, eh, chula, eh, muy beach, cool, pero claro, súper caro. Elisa, ¿es la zona más cara, verdad, de Sydney, Bondi Beach? Es la zona más cara, ¿verdad, de Bondi Beach? Sí, es la zona más cara, sí. Sí, sí, fui a escogerlo sí, Es muy chula. cara pero, cara, pero. Sí. sí. Y Elisa, por aquí te preguntan que por qué elegiste Sydney y no otra ciudad de Australia. Porque buscaba una ciudad con playa. Entonces, Melbourne me tiraba atrás el clima, que llueve mucho y hace frío. Y también estuve entre, entre Bondi o Byron Bay. Que también me habían hablado muy bien, pero me decanté por Sydney y por la abajo, porque era más fácil encontrar trabajo. Sí, realmente en una ciudad como Sydney. Um, sí, es mucho, ciudad mucho ciudadano, más ciudadano, fácil conseguir un ah, trabajo. Bond, eh, Byron Bay, que ya hablaremos otro día, de, de Byron es un Bay pueblo muy pequeño Byron, y realmente es, es muy complicado muy pequeño, conseguir un trabajo. Chicos, complicado. si realmente, queréis trabajar, Chicos, si que realmente queréis trabajar desde el minuto cero en que llegáis a Australia, si tenéis que ir a una ciudad, ¿vale? que Australia en las ciudades es donde tenemos, a muchas, a es donde tenemos muchas opciones laborales los extranjeros. En un pueblo hay, lógicamente, claro que hay opciones, pero es mucho más complicado. Una pregunta que me hacen mucho los estudiantes es ¿cuándo puedo eh, marcharme una para Australia? Pues bien, nosotros recomendamos que lleguéis aproximadamente una semana antes de empezar el curso, ¿de acuerdo? Durante esa semana antes que llegáis, antes de empezar la escuela, eh, es la semana en la que tenéis que, con la ayuda del colaborador, buscar alojamiento, eh, conocer la ciudad ubicar la escuela, saber dónde está situada la escuela, conocer eh, las opciones de transporte público que tenéis, abrir la cuenta en el banco, activar el móvil, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Todas estas cosas siempre es recomendable que las hagáis antes de empezar la, la escuela. Y así, cuando empezáis la escuela, ya si todo si habéis tenido suerte, pues ya tenéis habitación, ya estáis instalados y ya podéis empezar el curso sin tener esa preocupación de que buscar... ...de buscar eh, alojamiento, por ejemplo, ¿de acuerdo? Otro dato importante es que hasta que no eh, se empieza el curso... ...no se puede trabajar de forma legal, ¿de acuerdo, chicos? Es importante porque hay gente que dice... ...bueno, yo me voy un mes antes de empezar la escuela... ...vale, te vas un mes antes, pero ¿qué haces durante ese mes? Porque si no estás estudiando y no estás trabajando porque no puedes... ...estás de vacaciones... Y lógicamente vivir un mes en Sydney, por ejemplo, sin estudiar y sin trabajar, sale bastante caro, ¿de acuerdo? Así que nosotros recomendamos que lleguéis una semana antes, más o menos, antes de empezar el curso y cuando empecéis el curso ya podréis empezar a trabajar de forma legal. ¿Eh? No sé si me estáis escuchando ahora, chicos. ¿Alguien me puede decir? si. Vale, sí, sí que se me escucha. Vale. Es que ahora he dejado de oírme a mí misma y entonces... No estaba segura si se oía. Perfecto, ahora, ahora genial, mucho mejor. Bueno, eh, si tenéis dudas acerca de, por ejemplo, eh, el tema del alojamiento, opciones de alojamiento que ofrecen las escuelas, etcétera, etcétera, también enviarnos un email, ¿vale? Y os, os responderemos en cada caso. ¿eh? Pero ya sabéis que la opción Locos. Es siempre eh, alojarse en un hostal durante las primeras noches y luego buscar una habitación de alquiler en un piso o en una casa compartiendo, ¿de acuerdo? Y si no, otras opciones un poquito más caras son eh, las, las opciones de accommodation que ofrecen las escuelas o bien eh, ir a una residencia de estudiantes como hizo Elisa, ¿de acuerdo? Elisa, ¿quieres añadir algo más acerca de la, del alojamiento? Eh, no, creo que, bueno, paciencia y que no os preocupéis que siempre encuentras algo. Y aparte de la zona de, de Bondi Beach, ¿cuál es la otra zona que recomendarías a los estudiantes para que vivieran en, en Sydney? Sydney Randwich y Paddington. Son zonas de playa también y que no. que tienes que coger. El, el bus... Del, el, el, el, el de ahí, pero... Que son igual de bonitas y más baratas. Sí. La verdad, Lisa, que a muchos estudiantes les preocupa mucho el tema del alojamiento. Y claro, yo les intento explicar, ¿no? Oye, no os preocupéis porque en Australia es muy común... ...alquilar, compartir casa, compartir piso ...es algo súper habitual... ...aquí en España, al menos en la zona en la que yo vivo... ...no es tan habitual... ...entonces a la gente le... le ...como que a veces le, le preocupa mucho este tema... ...vale, yo siempre intento tranquilizaros... ...explicando pues eso, que, que no os preocupéis... ...que en Australia hay muchísima oferta... ...vayas a la ciudad a la que vayas... ...tendrás la opción de compartir casa... ...compartir piso con otras personas... ...y pagar pues lógicamente lo que, estés, lo, lo que uno pueda... ...vale, porque como bien os ha explicado Elisa... Eh, ella pagaba un poco más por la zona en la que estaba, pero existen zonas más económicas, si compartes habitación también te sale más económico, etcétera, ¿de acuerdo? Así que hay muchas, muchas opciones. ¿eh? Um, bueno, eh, Isa, necesito tu ayuda. He perdido la presentación y ahora no sé por, por dónde vamos. Mira, mientras Isa me busca la presentación, te contesto, Jessica. ¡Bam! Eh, hablas sobre el seguro médico, Jessica. Chicos, sí, Uy, eh, importante. Con el ¿Cuánto el en el trabajo? Estamos obligados por, visado, ah, el, el, el, el trabajo? obligados por inmigración a tener un visado. Ah, perdón. ¿Hola? Nada, ¿Cómo? ¿Hola? Nada nada perdón. Nada, nada, perdón. nada, nada. perdón. Dime, dime, Lisa. Perdona que te he cortado. Dime. Te estaba guiando por el, por donde íbamos. Ah, Hemos vale. hablado de, de la zona, del trabajo, de cuánto tarden en contrahabitación y supongo que ahora qué temporada es mejor para ir, ¿no? Vale. Si me permites, Elisa, voy a contestar una pregunta importante que nos ha hecho Isabel acerca del seguro médico. Simplemente un detalle importante. Como os decía... Um, todos los estudiantes estamos obligados a tener un seguro médico que nos cubra durante toda nuestra estancia en Australia, ¿de acuerdo? Este seguro es un seguro médico que nos cubre, sobre todo en caso de emergencia, ¿no? Cualquier urgencia eh, está cubierta por el seguro médico, ¿vale? También nos, nosotros nos encargamos de organizarlo y de gestionarlo para cada estudiante. La pareja también está obligada a tener el, el seguro médico, ¿de acuerdo? Un, un seguro médico... Para una persona sola eh, cuesta en torno a los 45 dólares por, semana, eh, por mes, perdón, un, más o menos, y el seguro médico de pareja es más caro, sí, bastante más, ¿vale?, porque incluye más cosas, ¿no?, al ser una pareja, pues tienen en cuenta otro tipo de cosas, ¿de acuerdo?, pero cuando escribirnos os enviaremos las coberturas para que sepáis eh, qué es lo que cubre el seguro médico, ¿de acuerdo?, Marta nos pregunta sobre los sitios que nos ha, que os ha recomendado Elisa para Vivir, ¿vale? También mándanos un mail y te lo, te, lo explica, te lo pondremos por escrito, ¿vale? Pero sobre todo son los barrios del sureste de la ciudad. Si tú te pones en Google Maps y visualizas el centro financiero de Sydney, que es el CBD, y miras hacia el sureste, verás todos los barrios, ¿eh? desde Bondi Beach, Coogee, Marubra, eh, Randwick, Paddington, hay un montón de barrios muy chulos, la verdad. ¿Eh? Eh, Elisa, perdona, te doy la palabra me dime, dime preguntan si Manly es recomendable Elisa, ¿Qué, ¿qué opinas de Manly? ¿por dónde íbamos? preguntan si Manly es recomendable Elisa, ¿qué, qué opinas de Manly? a ver no, yo no es que no lo recomiende, sino que el único inconveniente que tiene Manly es que para desplazarte hasta ahí necesitas un ferry y es muy caro. Sí. Y puedes ir en bus también, pues tardas mucho. Entonces es precioso si surfeas y si te encanta la playa y todo este rollo, pero es más aconsejable vivir. Eso, en Bondi, Tamarama, en Fuji, más cerca de la city. Sí. Estoy de acuerdo con Estoy de acuerdo con Elisa Manly, es un barrio muy bonito que está al norte de la ciudad de Sydney y el problema que, que tiene básicamente para nosotros, ¿no? que no tenemos coche, que no, que no ten, tenemos que usar el transporte público para desplazarnos, es que las dos, las dos opciones que tenemos son solo el ferry o bien el bus. Con bus tardas demasiado y con ferry es muy caro, así que Manly es más bien, es una zona más bien recomendable para ir el fin de semana, ir a pasar el, eh, un, el sábado, el domingo, irte a la playa, ir a comer un fish and chips que está lleno... Ir a pasar un, un día con los amigos, y, pero vivir en el, en el sureste de, de la ciudad de Sydney, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hay estudiantes que deciden estudiar y vivir en Manly, ¿vale? Porque lo tienen claro, que quieren estar en esa zona. Entonces ya se matriculan en una escuela en Manly, que hay algunas escuelas, ¿vale? Pero vivir eh, en Manly y estudiar en la City o trabajar en la City va a ser bastante caro, ¿eh? así que os recomiendo que... Si, si queréis vivir, eh, estudiar, perdón, y trabajar en la City o cerca de la City, tenéis que vivir en el sureste de la ciudad. Y si no, tendréis que hacer vida en Manly. ¿De acuerdo? Perdona, Lisa, que preguntaban... Es que me he enrollado con Manly, que a mí es una zona que me gusta mucho, pero realmente es una zona que no recomendaría yo tampoco para ir a vivir a alguien que nunca ha estado en Sydney, en Australia. Si tú ya has estado, ya tienes un trabajo estable, etcétera, etcétera, es diferente, pero si no, es bastante dificultoso. ¿Tú en qué zona trabajabas, Elisa? ¿En qué zona trabajabas, Elisa? En Monday Beach, delante de la playa. A 10 minutos de mi casa. Qué bien, muy bien. Y, y la escuela donde la tenías, Elisa? Sí. Me ahorraba el, el transporte porque iba andando. También en Bondi Beach. Todo. Trabajaba y estudiaba en Bondi. Perfecto, esa es una opción que muchos estudiantes me preguntan a la gente. La gente conoce bastante Bondi y les atrae mucho. Y quiero deciros que hay escuelas de inglés en Bondi, hay escuelas de cursos BET en Bondi. Y si quieres vivir y estudiar en Bondi, existe la opción, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hay mucha más oferta en el centro de la ciudad. Eso sí que es verdad, ¿vale? En Bondi hay menos oferta, pero hay algo, ¿eh? Um, Elisa, ¿qué eh, cursos que, bueno, que antes no, he, he, visto, eh, eh, he visto? ¿Sí? ¿Qué has visto? Perdona. ¿Sí? ¿Qué has visto? Perdona. Me he visto que preguntaban antes algo de los cursos, de qué vale más la pena. Y yo, sinceramente, recomiendo que si... Sí, sí. sí. O sea, tenéis una escuela más barata, porque os pues, es más económico. La diferencia es muy poco. Y es, a veces es mejor ir, ir a una escuela mejor que no, por ejemplo, vivir en Bondi y tener que desplazarte a la City e ir a una escuela peor. Porque la diferencia es muy poca, y de dinero me refiero, y a veces vale mejor la pena ir a una escuela que esté bien o que sea al menos hasta donde vives. Sí, la verdad estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Lisa. Porque sí, a veces tratamos de ahorrar por un lado, pero luego uno se lo acaba gastando por el otro lado. Y realmente, ¿cuánto cuesta el transporte público en la ciudad de Sydney, Elisa, por semana? A ver, depende. depende. Tienes el, la Opal, que es una tarjeta, que yo por ejemplo no la usaba porque yo no iba a la ciudad. Si trabajas en la ciudad o si tienes que ir a, a la escuela de la ciudad te sirve, porque pagas, no sé si son 20 dólares, entonces a los 8 viajes, creo que son, o 10, son, ¿o 10? si tú haces cuatro viajes al día, imagina, ponle que en 3 días ya has agotado esos 10 viajes, eh, eh, el resto los tienes gratis, los tienes gratis diría, ¿eh? sí, si sí, recuerdo bien. Y luego tienes el, la tarjeta de estudiante en principio no la puedes usar porque tienes que ser, tienes que ser australiano, pero bueno, viviendo, pero bueno, yo estuve viviendo 9 meses... Y siempre usé la tarjeta de estudiante porque solo cogía el bus cuando iba a la ciudad y la verdad es que nunca me pillaron. Si te pillan, pues tienes que pagar, pero bueno, a mí no me pasó. Tuviste suerte, eh? Muy bien. Pero sí, chicos, tener en cuenta que el transporte público en una ciudad como Sydney Exacto. es un poco caro. Eh, pero pero bueno, hay opciones para tratar de ahorrar eh, en transporte, hay estudiantes que optan por comprarse una bicicleta de segunda mano y ir todo el día en bici, estudiantes como Elisa que tratan de buscar alojamiento, escuela y trabajo en la misma área, eh, hay, hay bastantes hay bastantes opciones. Eh. Las bicicletas de segunda mano son muy baratas, eh. yo no sé cuánto, cuánto deben costar en Sydney, pero al menos, en Byron, que es donde yo vivo, tenemos bicicletas de segunda mano por 50 dólares o 60 dólares. Pensar que Australia es un país de paso para mucha gente. Muchos vamos, estamos un tiempo y volvemos a nuestro país. Durante el tiempo que estamos en Australia necesitamos bicicletas, tablas de surf, a lo mejor necesitamos más ropa, lo que sea. Compramos muchas cosas que luego no nos podemos llevar a nuestro país y las acabamos vendiendo. Entonces siempre hay una compra y venta de cosas de segunda mano muy, muy grande. ¿eh? O sea, aparte en Australia son muy común los garage sales, las ventas de garaje, los fines de semana. No sé, en Sydney, ¿qué tal en Sydney, Elisa? ¿Se veían muchos garage sales los fines de semana? ¿Qué? Digo que si sí, en Sydney era habitual ver los garage sales los fines de semana. Los garage sales los fines de semana. ¿Qué son los garage sales? Las ventas de segunda mano ¿no hacéis en Sydney? Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, vale, sí, sí. Como mercadillos de vale. segunda mano, perdona, sí, sí. Perdón. Exacto. Es que en Byron es muy común todos los fines de semana, sábados y domingos, la gente sale a la puerta de casa, pone y monta una una parada con todo lo que no quiere. Y puedes encontrar de todo, desde bicis, tablas de surf, ropa, un colchón, lo que sea. Puedes conseguir de todo. Es muy, muy común. En Australia no se tira nada, todo se reutiliza. Te preguntan, Elisa, si es fácil moverse en bicicleta por Sydney. es fácil moverse en bicicleta por Sydney. Sí, esa pregunta. Sydney tiene muchas no lo sé. Yo nunca hice, pero hay gente que, que si estás habituado a ir en que sí, que te sirve, te ahorras el transporte. Lo que pasa que sí que hay muchas subidas. Sí, claro. También depende de la zona, ¿no, Elisa? Porque, por ejemplo, la zona de en, la zona donde tú vivías era más bien plana o tenías muchas subidas? En Bondi. Sí. Pero la City, si vives en la City, puedes ir en bici perfectamente. Sí, ¿no? Es bastante fácil, ¿no? O práctico. Exacto. Muy bien. Por aquí también están preguntando si se puede llevar... Una tabla de surf desde España. Sí que se puede, Agnés. si la compañía aérea con la que tú vuelas te lo permite, como no, hay que llevarse la tabla de surf. También te digo, Agnes, que en Australia hay muchas eh, tiendas de surf, muchísimas, y mucha gente que vende tablas, tablas de surf por seg de segunda mano. Eh, chicos, la página web de Gumtree es como nuestra Biblia Sagrada, la usamos para todo. Gantry la usamos para buscar alojamiento, comprar bicis, uh, tablas, ropa, uh, todo, ¿vale? Todo, de segunda mano, ¿eh? Lógicamente, bueno, podéis encontrar cosas nuevas, pero todo es gente que lo vende, ¿de acuerdo? Así que eh, echarle un vistazo a Gantry que veréis todas las cosas que podéis comprar, ¿eh? ¿De acuerdo? Um, y por aquí Cris nos pregunta cuánto dinero hay que tener ahorrado, a ver, Cris, eh, nosotros recomendamos que como mínimo te lleves ahorros para cubrir el primer mes de gastos, ¿eh? para cubrir el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil del primer mes. Piensa que los gastos más importantes, el visado, el billete de avión, el curso, etcétera, etcétera, lo vas a pagar desde tu país de origen, ¿de acuerdo? Y el dinero que tú tienes que llevarte a Australia es para, para sobrevivir durante las primeras semanas hasta que consigas un trabajo. También preguntaban si es necesario abrirse una cuenta bancaria en Australia. Hombre, es recomendable, lógicamente, porque si te tienen que pagar tu nómina o tú te quieres hacer una transferencia de tus ahorros de España o de cualquier otro país a Australia, necesitas tener una cuenta abierta en, en Australia, ¿de acuerdo? El día que quedes con tu colaborador, el primer día que quedes con el colaborador, una de las primeras cosas que harás será abrir una cuenta en un banco australiano, ¿vale? Cuando Por aquí Karina pregunta si cuando llegas al aeropuerto te registran el dinero que llevas. A ver, en principio no, tú cuando estás en el avión antes de aterrizar en Australia te dan una tarjetita de inmigración que tienes que rellenar, gales, eh, los datos del destino donde vas a estar alojada, etcétera, etcétera. Y, una, y te hacen varias preguntas, una de esas preguntas te, está, te preguntan si llevas, eh, creo que son más de 10.000 dólares en efectivo, ¿vale? Mientras no lleves más de 10.000 dólares, no hay problema, puedes entrar al país la cantidad de dinero que quieras, aunque yo no lo recomiendo, ¿eh? Yo recomiendo viajar con unos cuantos dólares en el bolsillo, unos cuantos euros, ¿de acuerdo? Pero no llevar todos tus ahorros, para eso nos hacemos la transferencia desde nuestro país de origen hasta... Hasta, ...hasta Australia, ¿de acuerdo? Hay muchos bancos, Jessica, en Australia... Mm, ...por ejemplo, un banco muy común entre los estudiantes... ...es com la, el banco Commonwealth. ¿Con quién tenías tú la cuenta, eh, Elisa? Sí, con este, con Commonwealth. Con la, con la Commonwealth, sí. La Commonwealth es un banco muy habitual en Australia... ...yo diría de, de los más importantes. Tienes cajeros en todas partes... Incluso en otros países vecinos, como por ejemplo en Nueva Zelanda, tienes cajeros de, de esa misma entidad y puedes sacar dinero con tu tarjeta sin que te cobren comisión. ¿eh? Por aquí también preguntan, ¿cuál es la capital del sur? ¿Si Bondi Beach o Gold Coast? Bueno, Roxana, um, yo creo que está ahí porque los dos destinos son destinos surferos, ¿eh? son bastante, bastante importantes y famosos dentro de los que surfeáis, así que bueno... La diferencia entre, entre Sydney y Gold Coast está básicamente en el tipo de ciudad. Sydney es una ciudad, eh, por ejemplo, más tipo, vendría a ser un tipo Barcelona, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, Gold Coast lo podríamos comparar con una ciudad más tipo Miami en Estados Unidos, ¿vale? Un poco para que os hagáis una idea de cómo podría ser. Y sí, de Gold Coast a, a Sydney hay, una, hay unos cuantos kilómetros, ¿de acuerdo? Um, bueno chicos, eh, yo creo que me estoy enrollando mucho <risa> la verdad que a mí cuando me, me, cuando me pongo a hacer skypes me enrollo, que, que no veas, yo misma me tengo que cortar porque si no me dan las mil Preguntan si, por aquí Karina pregunta si controlan mucho las horas de trabajo con inmigración ¿vale? o si se pueden trabajar más de 20 horas eh, de las 20 horas permitidas por semana A ver Karina, la, la, lo, nosotros te recomendamos y te explicamos cuál es la normativa 20 horas a la semana cuando estás estudiando y jornada completa los meses que estés de vacaciones sí que es verdad que habrá gente que hará algunas orillas extras vale pero eso hay a ellos me entiendes o sea en esta eh, en este mundo hay de todo entonces bueno cada uno um, tiene que ser consciente con lo que hace ¿eh? lógicamente lo permitido no es ¿eh? vale um, silvia la. Creo que es la próxima semana que hablamos de Brisbane o la otra. Isa, ¿cuándo nos toca Brisbane? Isa, ¿estás por ahí? Bueno, Isa os lo diráis, y si no en nuestras redes sociales. Next week, vale, la semana que viene toca Brisbane. El 14, no, el Ah, mira, Laia nos confirma que es el 14. Supongo que lo habrá visto en las redes sociales. Así que el 14 hablaremos de Brisbane, ¿vale? En Brisbane que, si no, no que está bastante lejitos de Brisbane, también de Sydney, de ¿vale? No, el, ah, sí, el 14 a las, a las 8 de la tarde, igual, ¿de acuerdo? Elisa, ¿quieres añadir algún dato más sobre Brisbane? Eh, Perdón, sobre Sydney? ¿Algún dato que creas importante a destacar de la ciudad de Sydney? Elisa, ¿quieres añadir algún dato más sobre, Brisbane? Eh, perdón, sobre, sobre Sydney? Sobre Sydney, eh, me han preguntado si fue... Eh, bueno, a mí me encantó, lo recomiendo mucho si, si sois de ciudad, sois de Barcelona, yo soy de Barcelona, he buscado una ciudad con una playa y la verdad es que me encantó, lo recomiendo mucho. Y sobre las taxas que me estáis preguntando si fue fácil, la verdad es que sí, tienes que ir a una agencia, dar tus datos y al mes recibes el dinero, te pertoca por taxas. Sí, porque tú, Elisa, cuando estuviste trabajando, estabas trabajando con Tax File Number. porque tú, Elisa, cuando estuviste trabajando, estabas trabajando con Tax File Number. Exacto. Esto es muy importante, sobre todo, que lo hagáis el, la primera semana a llegar, porque os lo van a pedir y en cuanto empecéis a buscar trabajo, que va a ser al llegar seguramente... Os lo piden, si no tenéis tax file number es como si no tenéis seguridad social, o sea, que es lo primero que tenéis que hacer, pero ya veréis que el colaborador de YouTube os va a ayudar a hacerlo. Sí, es, la verdad que es, es muy sencillo chicos, se solicita online y como bien os ha explicado Elisa, es simplemente darse de alta para, eh, como lo que vendría a ser nuestra seguridad social en España, no es darse de alta para poder trabajar, ¿de acuerdo? En el sitio al que vayáis a trabajar os lo van a pedir, ¿vale? Vuestro tax file number, vuestro número. ¿De acuerdo? Pero esto lo tenéis que hacer cuando estéis pedir, en Australia, ¿vale? ¿vale? Um, y Se hace online y el colaborador os explicará cómo lo tenéis que hacer. Es muy sencillo. Y por... Eh, a ver, que yo hace tiempo que lo solicité. Eh, automáticamente creo que te envían por mail, creo, ¿no, Elisa? Corrígeme si me equivoco. El número y luego te llega una carta, ¿verdad? El número te llega una carta. Te lo mandan por mail y... Exacto. ¿Verdad? Sí, por y luego mail te da y luego una carta, por carta. Con el número. Sí, exacto. Es, así es. Sí, sí, ¿verdad? sí. ¿Vale? Sí. Y se solicita online. Es una alta que tienes que hacer online. No tienes que ir ni a la embajada, ni al consulado, ni tienes que hacer nada más. Simplemente hacer los trámites de forma online. ¿Vale? Y eso es, como os hemos dicho, la alta... En el sistema de la seguridad social, ¿vale? Para que nos entendáis, para poder trabajar de forma legal en Australia, con un contrato, con una nómina, ¿vale? También existe la opción de trabajar con el ABN. ABN vendría a ser un equivalente a los autónomos en España, ¿vale? A, a diferencia de, de España, en Australia mmm, no se paga una cuota mensual por ser autónomo, ¿de acuerdo? Tú te das... De, te das de alta, de el ABN, también tienes un numerito, tu número de ABN, digamos, eh, y a partir de ese número, o sea, con ese número tú ya puedes emitir facturas para la empresa a la que, traba, para la que trabajes o para las empresas a las que trabajes, ¿de acuerdo? Um, para poder ir a ABN también se solicita online pero, y antes tienes que haber obtenido el Tax File Number, ¿vale? No os preocupéis, chicos, que esto ya es una información que os dará el colaborador una vez que estéis en Australia. Ahora, desde vuestros países, no lo podéis tramitar. Esto lo tendréis que hacer cuando estéis en Australia. ¿De acuerdo? Um, bueno, chicos, eh, yo creo que Elisa bueno, nos ha dado muchísima información sobre Sydney, sobre su experiencia. ¿Cómo, cómo puntuarías la ciudad de Sydney, Elisa, del, del 1 al 10? Yo no oigo ¿Sabes? nada, no sé qué pasa. Ahora, no te oía, Elisa, no he oído nada, cariño. No Ahora. La gente, ¿La gente te ha escuchado? Nada, no es bueno, bueno Sydney sí, lo recomiendo, 100%. recomiendo 100%. 100%. Una ciudad cosmopolita. No Se me escucha, ¿no? Cultural bueno. Ahora sí, Elisa, sí se te había sí, cortado. Sí, ¿te decidís pero ahora sí que Sydney. Te Bravo, porque ten, tendréis facilidades para encontrar el trabajo seguro y no es una ciudad que no decepciona a nadie, creo. Estoy de acuerdo, la verdad que, que Sydney es un gran destino, chicos. Yo creo que es una, una ciudad, Sydney, que muy diversa, tiene mucho que ofrecer, ¿vale? Tienes tanto la vida de ciudad, si te gusta la vida de ciudad. Eh, tienes una ciudad estupenda, maravillosa, súper bonita, súper limpia y si te gusta la vida más tranquila tienes todos los barrios del sureste o del norte de la ciudad donde puedes vivir tranquilamente ¿eh? suelen ser barrios más, pues, más tranquilos con su playita, sus terracitas, sus bares ah, no, no hay edificios muy altos, casitas bajas, con jardines, muchas áreas verdes ¿verdad Elisa? que en Sydney hay bastantes zonas verdes Parques, no sé lagos, playas, eh, cultura, museos, tenéis de todo, tenéis la gran ciudad y tenéis la playa, eh, tenéis mogollón de playas, eh, de todo, sí. Sí, la verdad que sí, es una ciudad muy polivalente, el de Sydney tiene, pues tiene eso. La vida de ciudad, la vida tranquila, la vida de playa, tiene las montañas cerca, eh, hacia el interior tenéis el Parque Nacional de las Blue Mountains, que es espectacular. Lógicamente, el que vaya a Sydney o el que pase por Sydney no se lo puede perder, es increíble, es un lugar muy bonito, donde se respira un ambiente especial y, bueno, yo estoy de acuerdo con... con... Con Elisa, que Sydney es una, es una gran es una gran ciudad. Aparte, Sydney es una ciudad súper cosmopolita, vive, vive gente de todo el mundo y bueno, haces amistades con gente de, cual, de, de muchísimos países, ¿verdad, Elisa? Conociste a mucha gente de varios países di, di, distintos, ¿no? Distinto. ¿No? De todo el mundo. Bueno, a mí nunca me había pasado de conocer a gente de, tan, de todo el mundo. En la escuela ya, en la misma clase, tienes a gente de Japón, de Brasil, de Europa, de Sudamérica, Japón, Corea, de todo, de todo. todos los sí, días. Sí. Yeah. Yeah. el trabajo también, ¿eh? El trabajo también, ¿eh? Sí, eso es, la verdad que es, es, para mí, a mí también que me encanta conocer gente y diferentes culturas, yo creo que es una, bueno, es una... Una experiencia única, el poder relacionarte con ellos, llegar a, a, a hacer lazos, una, una buena amistad con esa gente. Luego viajas, te vas a cualquier país del mundo y siempre tienes una cama donde dormir porque conoces a tanta gente que, que la verdad que es estupendo. Sí, sí. Bueno, Lisa yo creo que... Eh, que nos has explicado súper bien tu experiencia Exacto. en, en bueno, Sydney, hija, que, eh, te lo agradecemos eh, muchísimo, muchísimas bien. gracias por tu tiempo, por habernos explicado también lo, cómo te lo has pasado, espero verte pronto por Australia, no sé si será pronto o no, pero bueno, me gustaría verte pronto y, y bueno, que te, te lo agradecemos de todo corazón y estoy segura que todos nuestros estudiantes también te lo agradecen porque ¿Totras? muchos... Tendrán, tendrán la duda de a qué ciudad ir y seguramente que tú les has, le has ayudado a, a decidir eh, irse para, para, para Sydney ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno chicos, yo también os doy las gracias a todos vosotros por estar ahí. Ah, a ver Miguel, la última pregunta me dice, ¿se puede ir a Australia con visado de estudiante más de una vez? Sí, claro Miguel, no hay ningún problema. Sí, sí. Se pueden, tú puedes eh, solicitar varios visados de estudiantes sin ningún problema de acuerdo es importante que sepáis que todos los visados de estudiante que se solicitan desde el extranjero tienen siempre el mismo precio de momento este año cuesta 550 dólares australianos de acuerdo um, las renovaciones de visado desde Australia también son posibles pero a partir de la segunda renovación consecutiva desde territorio australiano la cosa se encarece, ¿de acuerdo? La segunda renovación, no la primera, ¿vale? Pero esto si os parece bien os lo explico de forma detallada porque también depende mucho de la nacionalidad de los estudiantes, si pueden renovar el tipo de visado, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada chicos. Os agradezco muchísimo a todos vosotros por haber estado ahí una vez más y, bueno, nos vemos la semana que viene, ¿eh? que hablaremos de Brisbane. Aquellos que queráis uh, que tengáis curiosidad por saber cómo es Brisbane, eh, tendremos a otro estudiante también para hablar sobre Brisbane y yo misma os explicaré qué tal es todo por ahí. ¡Hola, Andrea, cariño! <risa> Tengo ahí a otra estudiante, a Andrea, a Blanca. Sí, hay bastantes estudiantes conectadas, Clara. Me alegro mucho. Bueno, chicos, eh, lo dicho... Eh, os mando un beso bien grande para todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, estamos en contacto. Elisa, gracias, cariño. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un besito. Adiós. Un beso para todos. Adiós. <risa> chao, chao. Adiós. <risa>